¿Quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Dewey. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes?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 ¿Quién? ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! Yo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 ¡Qué recordar! ¡Soy diamante!